En lo personal me gusta un montón la, la propuesta que tiene porque es un espacio horizontal. Hasta, pero eso ha sido todo un proceso, ¿verdad? porque hasta hace unos años eh, éramos 10 y todas ganábamos lo mismo. Ahora pues ya somos un montón y no todas ganamos Eso no es que, bueno, Ahora no me encanta demasiado, pero bueno. Está bien probar otras cosas yo abierta a probarte, entonces, bueno. eh, entonces, ahora tenemos una propuesta más amplia y trabajamos otras cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo la radio y la comunicación. Es, es importante. Otra cosa que me gusta de la colectiva es que su filosofía es hacer con otras. Entonces, como sé, busco hacerlo con otras. Todo con otra. <risa> Lo que sí es que supone mucha negociación eh, y paciencia, pero está bueno también. Creo que, que en estos mundos, en este, en este momento, en estas sociedades, todo tiene que ser rápido o, y todo tiene que imponerse. Y entonces creo que está bueno poder tener la oportunidad de hablar con la gente y negociar. Porque aparte, cuando negocias yo creo que también consideras o reconoces a las otras. Entonces, pues no te negocias a hablar con alguien que no es tu igual. Y en ese sentido yo creo que eso es un, una cosa importante en la negociación. Eso me gusta la colectiva también. Creo que es una propuesta interesante eso de... Sobre todo cuando el movimiento feminista... Que, que un gran vacío es que no nos reconocemos en las otras.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 aparte de ser un pecado porque así lo dice en la política pública hasta eso se reconoce como pecado entonces eso es otra cosa eso es algo muy particular que me gusta sobre todo que tiene que ver con la historia verdad el mismo movimiento que, que se calla cuando cuando sucede ese retroceso que que se modifica la constitución de este país y entonces se reconoce al ser humano desde el instante de la Concepción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 Y, a partir de entonces, empezamos a hablar otra vez del aborto. Y, y eso fue desde este espacio. ¿verdad? Claro, siempre te supone... ¿no? Es un, un tema que algunas veces puede generar un disenso entre todas, ¿verdad? Y, y no es fácil, pues. Pero bueno, ahora, ahora ya se habla más. Fue un proceso difícil, pero súper bonito y enriquecedor bien. y entonces empezamos a, a tener a subirnos a esa historia que me, encant, me encanta todavía que, que tengamos el valor de poder hablar claramente sobre el aborto sin ningún problema ¿verdad? nos atacan las, los grupos antiderechos en una ocasión sí que mencionaron que nosotros estamos haciendo una campaña fuerte la colectiva feminista y bueno, salimos la tele muy bien este, y bueno entonces a través de la colectiva impulsamos este un grupo eh, mixto que es la agrupación ciudadana, eh, bueno, si, ciudadana por la despenalización del aborto ético terapéutico y eugenesista que bueno perdón decir otra vez el nombre pero más la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto ético terapéutico y eugenesista Repeat after me. <risa> y ese. <risa> eh, y ese, bueno, es un espacio que hay abogados, abogadas, eh, gente del gremio de salud, y bueno, que está Sarita por ahí, que sería interesante que la entreviste. Y tienen una lucha bueno, bonita, y ¿no? Innecesaria. ¿no? Bonita para mí, Intensa, pero sobre todo necesaria. Y entonces desde la colectiva, pues, es que, es que nace esta, esta idea, ¿verdad? Entonces, eso, por eso me gusta mucho la colectiva. Y lo último por lo que me gusta la colectiva es que trabaja, su gran apuesta es fortalecer el movimiento de mujeres. Entonces no tener esa idea de, de la ONG nacional, ¿verdad? sino que es que las asociaciones locales de mujeres donde se organizan las mujeres en sus territorios sea sumamente importante, que puedan interlocutar con el Estado, con su alcalde, con, ¿no? en sus territorios y que les tengan una voz y que sean consideradas importantes pero sobre todo que se consideran ellas a sí mismas. Importantes. Entonces, esa apuesta por fortalecer el movimiento de mujeres me gusta. ¿Y cómo lo trabajan? Hay un grupo, bueno, a través de redes. La cosa es que están las organizaciones locales ¿eh? en sus territorios y entonces las mujeres se inventan una red o un espacio más grande que se llama Unión de Mujeres. Y entonces ahí ahora confluyen 41 organizaciones locales entonces van como decidiendo qué cosas van a hacer cuáles son sus apuestas políticas ¿no? por dónde quieren ir y sobre todo el tema de los recursos de, de nuevo es un o sea un producto de esa filosofía ¿verdad? de encontrarte y reconocerte con otras y con otras que, están, que no están en tu mismo sitio, ¿no? sino que son otras de otros lados, que hablo, pues, que son distintas. Entonces, esa posta me gusta, me gusta y también es necesaria porque, si no, el movimiento son las ONGs. Y el movimiento lo construimos y lo constituimos todas las que tenemos una puesta de transformación. Eso. ¿Estás bien? ¿Y por qué la colectiva feminista es feminista? ¿Por qué son feministas? Buena pregunta. Mira, yo participé ahora en un para el encuentro feminista. Participé en una cosa que se llamaba el feministómetro. Yo mandé mi propuesta porque me, me hace muchísima gracia el cómo la gente te cuestiona si sos o no sos feminista. Entonces, en un grupo, en una colectiva, en otra colectiva, eh, ya ven que andamos de colectivas en colectivas, se nos ocurre hacer un sondeo de opinión dentro del movimiento feminista. Nuestros temas eran tres. Trabajo sexual, que eh, otro era trabajo sexual, eh, lesbianismo y aborto. Y entonces una señora, una directora de una ONG, bien enojada, porque nos dice, pero que le estábamos cuestionando su feminismo porque le estábamos preguntando una cosa tan simple, mira ¿está usted o no de acuerdo con el aborto? y se quedó tremenda encachimbada y bueno no estamos cuestionando nada nosotras nos cuestionan por ser jóvenes nos cuestionan si tenemos menos tiempo si estuvimos en la guerra o no estuvimos en la guerra porque eso aquí es importante entonces yo creo que eh, nos llamamos feministas porque cada una tende, tiene una práctica desde su propia manera de ser, de hacer feminismo. Yo supongo que son transformaciones y apuestas políticas. Tendré priorizadas las mías y otras compañeras tendrán las suyas. Pero, pues sí, a mí sí me gusta reconocer la, lo, que es, lo diversas que somos y no necesariamente decir te sabes lo que dijo la Simón de Maupúrd ah, entonces sí eh, no si sí, reconoces a la otra sí, ah muy bien ¿No? O sea, no por eso creo que somos feministas porque tenemos en el fondo una propuesta transformadora algo más ah, bueno ya ves como comentado un poco pero cómo ves el movimiento feminista?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 y ahora que el, el año 2009 que gana por primera vez el frente, pues muchísimo más. Las que querían pedir el voto, las que no querían pedir el voto abiertamente, las que iban a apoyar la candidatura o no. Eso siempre supone un, un, un relajo, pero intenso y, y entretenido. ¿verdad? Sí. Digo, si no te clavas y crees que ay, esto se va a terminar. O sea, si no hay drama.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 Que está y que y, y que me gusta que esté, que antes no Bien. estaba. Y que supone negociar con otras. Es una posibilidad. Sobre todo si te encontrás que, que, que quieren negociar, ¿no? Pero al final. Pero está bueno, pues. Entonces creo que hay esa, esa gama ahora, ¿no? Jóvenes, este, mujeres muy mayores, mujeres medianamente mayores. Me gusta. Así creo que está el movimiento ahora, ¿no? con mucho más temas salud, con mucho más temas en la mesa, haciéndolos públicos. Eh, hay organizaciones que se han tomado como ciudad de la reivindicación de las lesbianas, lo cual es maravilloso. Eh, otras que queremos impulsar el tema del derecho a decidir y otras que, bueno, que están en la suya y que su lucha va a ser la misma de hace 20 años, pues está bueno también, la suya. Pero eso, eso creo que estamos en este momento. Con la posibilidad, si somos busas y logramos dar ese paso de reconocernos, creo que nos pudiéramos encontrar con un movimiento refrescadito si le dan la posibilidad también a las jóvenes digo, dan a las más jóvenes que yo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. si, si, si nos damos ese chance yo creo que pudiéramos ser un movimiento bien renovado pero como tienen miedo esa palabra de renovar vea, es como, ah, te vamos a decir quítate de aquí y no, vea, son solamente otras ideas o, o tomar la frescura de las ideas de otros sí Es pues, cuestión de privilegio, de soltar Ah, pero eso tengo aquí, tener directora de 20 años de la misma ONG, ¿eh? esas cosas, a mí me parecen divertidas, claro, yo no tengo que lidiar con eso, pues, imagino que las que trabajan ahí, menudo problema tendrán, digo yo, pues, ya, no sé, <ríe> tengo algún problema con la autoridad. O sea, estamos en la casa de todas. Estamos en la, estamos la casa de, de Roberto, ¿no? Estamos. ¿Qué, qué, qué es este espacio? Que... Esta casa es propiedad de Las Dignas, que es una ONG de mujeres. La digamos la más, la que ha sonado más por todos lados. No voy a decir la más importante. Eh, y entonces esta casa nos la han dado en comodato a la colectiva feminista que tiene su origen en latinas o sea, de ahí vienen las fundadoras. Y este y aquí convivimos mujeres, todas, solo un hombre que es vigilante. Y um, está una asociación de alcaldesas, regidoras y síndicas. Es sumamente divertido porque son mujeres haciendo política, son o sea, son otros niveles, ¿no? Entonces la convivencia, cuando vienen las y los jóvenes y esto un es un despelote, es divertidísimo eh, Hay una agencia de cooperación y está eh, la colectiva. Y entonces la cosa es que aquí la casa está abierta porque su finalidad es... Fortalecer el movimiento de mujeres. Entonces, las expresiones del movimiento de mujeres que quieran utilizar la casa la pueden hacer. Entonces, así tenés estudiantes de antropología, como puedes tener estás, a estas la, a las mujeres radicales eh, comunistas, feministas. ¿Vean? Entonces, la cosa es que el espacio es abierto, es un espacio de convivencia. Entonces, yo les, les comentaba eso, que para mí es un centro cultural. Porque son expresiones, en verdad, de cultura de la mujer. Y bueno, eso es otra cosa que también trajo la colectiva. La economía está solidaria y feminista, no ¿sí sé qué, pero... Pero que al final son eh, cosas que las mujeres hacen y que han salido a hacer durante toda la vida. Entonces, las mujeres hacen dulces, digamos. Entonces, son esas recetas viejísimas, que ya hacían, ¿eh? con la diferencia que ahora las comercializan, ¿no? Entonces, y eso es cultura, ya son tradiciones y las mujeres al final somos las que lo mantienen ¿nos que contar otra vez de la pupusa? pero ahora como a la... ese es mi monólogo El monólogo de la pupusa no es monólogo de la vagina primero pupusa tiene, también, también le dicen hacia la vulva ¿Vean? Sí, Sí, imagínate vos. entonces, si empezamos desde ¿qué es la vulva? el símbolo, la vulva El Salvador tiene como elemento identitario elemento de la identidad lo que representa el salvadoreñismo es la pupusa y las pupusas son las que las únicas que las hacen, son las mujeres ahí puedes hacer un análisis de dónde viene hasta el nombre, vea, y por qué dicen y por qué le dicen así a la vulva pero bueno, El Salvador el gobierno decreta que la pupusa es ese símbolo identitario o sea, está reconocido por el gobierno y el asunto es que las pupusas solo las hacen las mujeres, entonces decretan un elemento identitario, pupusa, pero jamás, o se cree como que eso viene por generación espontánea, de saber de dónde salen, y no, las que las hacen somos las mujeres, yo no he visto ningún hombre hacer pupusa, y las que las venden, y las que yo he visto en la calle, pues son todas mujeres. Entonces, no se reconoce el aporte de las mujeres a la cultura. Y si ese es una, un asunto importante, digamos, medular en la, en la cultura salvadoreña, bueno, ¿por qué no se reconoce? Siempre es como, no, vean las mujeres no están, las mujeres no están en los libros de texto, no existimos, a pesar de ser las que hacemos las putas y la que tenemos una pupusa todas tenemos <risa> una pupusa esa <risa> es la reivindicación <risa>